Toma en consideración. Bueno, a este punto hay unas personas invitadas que pueden pasar. Toma en consideración de la proposición no de ley sobre la presentación de un proyecto de ley que garantice la mejora de los, ciudad, de los cuidados paliativos, el derecho efectivo a las is, instrucciones previas de asistencia a la agonía, la sedación terminal y la muerte digna, presentada por el grupo parlamentario Esquerra Unida. Tiene la palabra la señora Albión. Gracias. Ven primero yo que volvería a donar la bienvenida a las convidadas y convidades que nos acompañan, que son de eh, dret a la Asociación al Amor Digna de, de Valencia. Y es que la amor digna, la amor sin dolor y sin angustia es un derecho y desde la Administración sabría de posar toches mi chance para garantirla. También la eutanasia voluntaria, es a decir, decidir que no es vol continuar viviendo, habría de ser un dret de cualquier persona, porque cada persona ha de poder decidir sobre la seua propia vida. De coses cosas parla la nuestra proposición de llei la que ha presentat Esquerra Unida. ni ha como podeu cuestiones de carácter autonómic, que son responsabilidad de la consellería de Sanidad, y ni han cuestiones de carácter estatal, en la que nosotros pensem que les cos valencianas han de estar a... Eh, al gobierno central, no. Comencemos les que son cuestiones d'ací. Sí. Tenim el país valencià a alguns años de retard, eh, eso sí, en comparació a otros tres territoris del l'Estat. Y se pla integral de cures paliatives 2.000 2013 2013. Eh, per tant 2.000 2013 significa que eh, de us mesos se esgota a que este pla de, de cures paliatives. Y pensem que es un bon moment per a eh, poder bore eh, ha n'assegure el seu grau de aplicación para poder hacer esa evaluación. ¿Por qué ser que el anterior pla que es Batindre era, bueno, no era un pla, era el programa, eh, sería Palet, programa de atención al paciente ansia, paciente malaltia y larga evolución y paciente terminal, eh, que es de falla Monsang, eh, simplemente va a ser una declaración de buenas intenciones, pero eh, incomplida en la segunda mayor parte que es va a quedar eh, en el papel, no? con moldes planes que se fan en aquest gober, que se queden en ISOs, pues a eso va a ser el anterior plan pertan estaría molve con eis ser es el grau aplicación ahora de aplicación ara dise pla 2010 2013, no? Aliviar el sufrimiento al final de la vida es una parte importantísima en la práctica clínica y un gran nombre de profesionales coinciden en que cal mejorar, en que cal mejorar la formación de los profesionales. Amb les pautes de cómo aplicar y secures paliativas. Eh, Incidisen en la limitación del esfuerzo terapéutico, porque ya ja sabemos que muchas veces el esfuerzo eh, curar en determinadas ocasiones puede suponer más perjudici que benefici. Incidisen en que calmes formación también eh, para los profesionales de cómo y cuándo se han de retirar determinados tratamientos. Y también se necesita más formación para los profesionales responsables. En, eh, en el tema de respetar la voluntad de los pacientes. La Sociedad Española de Cures Paliatives, ECPAL, ha manifestado en muchas ocasiones la desigualdad en que se apliquen las cures paliatives y todo ello relacionado en aliviar el dolor al final de la vida en las diferentes comunidades autónomas. Y el país Valencia, ni a qué decir que no está en els primers llocs. De fet, parlen de una cobertura incompleta y de cómo la Cuba en recursos a la Cua, Xunta, País Valencià, a Castilla La Mancha, Castilla León y Navarra. Sabem que hi ha professionals que estan fent grans esforços, però en i sí no és suficient, també hi ha una falta de recursos. Segons, segons la OMS caldría entre 75 i 100 por un millón de habitantes en les unitats de cures paliatives. Per tant, al País Valencià ens faltaríem al voltant de 400 i 500 lits en aquest tipus de y también hay que recordar que las retallades que están patin eh, están afectando también a la atención domiciliaria que tan importante es en el tema de las cures paliativas. Pero también como digo, eh, sí cal una mejora en el País Valenciano en este aspecto y sí cal y s'estudi que nosaltres demanem per para ver cómo se está morando al País Valenciano y si se está morando dignamente y con las cures paliativas necesarias y no? alivian el dolor. Y en todo aquel proceso, el testamento vital es un instrumento básico, es el documento en el que un ciudadano expresa anticipadamente la segunda voluntad sobre el escure, sobre el tratamiento o sobre el destino del su coso o de sus órganos, pero si en el momento de Tindre que, que aplicarlo, pues la persona no puede expresarse o ve por falta de facultad o por no estar consciente el que siga. Y no? el testamento vital, ni a que decir, que facilita moltíssim decisiones tanto a als familiares como a professionals. profesionales. El País Valencià està regulat, però cal dir que el nivell de coneixement és baixíssim entre la població, perquè molt poca gent fa aquest estament vital. entre altres coses perquè no s'ha fet un esforç, un esforç per part de la conselleria de fer una campanya d'informar a la gent de, de les avantatges que té fer aquest estament vital i de com dir de com ajuda als professionals i els familiars. Eh, estaria molt bé que es metges o recomanaren a la gent quan van... i... Y además ni a més, ha que decir que el testamento vital, como ya ja todos sabeu, eh, no me reconéis a yo que es legal en el momento de arribar a ese, ese punto, no? eh, básicamente la chen el demanda el, demana, el, el fa para no alargar la vida de forma artificial. Con eh, necessitem i ese estudi per a saber de com es mora el país valencià, de com se está aplicant esa estrategia de cures paliatives, per a saber quién és el grau de conocimiento públic, la accesibilidad i la utilización de ese testament vital, i també per a recollir l'experiència les famílies, dels professionals i les segues propostes de millora. Ese es el primer punt de la nostra de llei i pensem que amb tots iç estudis es podria elaborar i se projecte de llei que nosaltres demanem eh, de manem. Per exemple. Eh, yo otro el de Andalucía. Es el, yo pensé que es de mes avanzado, o, si no el mes avanzado, desde del 2000 DEU. Es la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Es una ley que, que regula, es de un deures es de un desprofesional. Eh, y perdón, nos nosaltres el que, es eso, que de manera que se hizo después del estudio i se pudo elaborar ese, ese proyecto de ley porque eh, evidentemente a la mateixa dignidad que es viu se ha de morir. El segundo punto de la nuestra proposición de ley, eh, va más ya y ya es una competencia con dique estatal y un sistema que siga el gobierno central. A que es reconega el dret de la persona a la autodeterminación, a la libertad y la dignidad en el final de la seva propia vida, que es despenalicen la eutanasia o el suicidio assistit y que es donen garantías y cobertura jurídica a pacientes y profesionales basándose en principios como el requisito de malaltia incurable y penosa, la garantía de atención profesional y el objetivo de conciencia de la decisión libre y sense condicions del paciente y la tutela de segunda instancia tan profesional como judicial. Yo creo que es que mejor eh, o expliquen son, son los profesionales eh, y para eso eh, en la introducción de la nuestra proposición de J hablamos de esa declaración de, de Santander, de ese manifesto de Santander, que se va signar per un grupo de profesionales en, la, en un curso que se va a hacer en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, dirigido por el doctor Montes, ese doctor al que el Partido Popular va, va criminalizar de una manera absolutamente injusta, por no decir i eh, y como digo, eh, la nuestra petición se basa también en ese manifesto signado por professionals profesionales y esa declaración de Santander y per llegir alguna de las cuestiones que es plantean, plantean que el suicidio asistido, que la eutanasia va más enllà de las curas paliativas y que, que estas estén bien implantadas en todo el ámbito de la sanidad pública estatal, las curas paliativas no resolen todos els problemas relacionados con el dolor y el sufrimiento físico, psíquico. Existencial. Parlen también de que el humà humano en mis de la seua vulnerabilidad y mientras que la persona, Gaudís del DRET a la autodeterminación, libertad, dignidad y que le permiten disposar de la seua vida, la cual cosa le permetria afrontar la mort a la llum de la seua decisión personal. Insidiesen, mucho, evidentemente, en el DRET de la persona a decidir sobre la seua vida. También hablan con la adjetivación de nazismo, homicidio, eutanasia, que son expresiones eh, realmente falsas, son expresiones eh, insultantes, están fuera de la realidad, están fuera de los plantechamientos eh, que se treballen en la actualidad, tanto desde el punto de vista filosófico, médico, científico, teológico y jurídico. En esa declaración de Santander, el que también reclamen es que, eh, o el que digo es que eh, está claro que la Constitución y la legislación vigente eh, han de seguir garantizando el derecho a la vida, no puede ser de una otra manera, pero también habrían de garantir el derecho a la muerte digna. Porque, eh, y además parlen de cómo los profesionales de la sanidad que acepten las prácticas eutanásicas o la ayuda al suicidio, han de poder felices prácticas, han eh, de determinar criterios y han de estar legalmente protegidos. Y, sería, eh, y la regulación sería la mejor manera de evitar prácticas clandestinas. Y para eso nos dic desde Esquerra Unida, presentem a que esta proposición no de llei en la que eh, condic tiene esos dos puntos, lo que instema a la Consellería y el que instema al Gobierno Central. Y esperen que siga recolsada. Gracias. Muchas gracias, señora Albiol, por el Grupo Parlamentario Compromís. Tiene la palabra la señora Altra. Sí, gracias, señora presidenta. Efectivamente, nosotros anem a votar a favor de esta propuesta. Y además, yo que expresar la más satisfacción, porque se tracte este tema en les en cortes y en esta comisión concreta, porque es un tema importante. ¿no? Los temas de la vida y la muerte siempre son importantes, ¿no? y sobre todo... En una sociedad en que cada vegada vivim de quenés a la mort, en la, una societat que, que nega la mort i en vivim com si fórem immortals, ¿no? però la mort sí que aplega i pot aplegar en unes condicions i en altres, i ¿no? reflexionar col·lectivament sobre com volem esta societat que la gent puga encarar la segunda etapa final si té la sort o té la circumstància de que la mort no li sorprende por el camí de manera violenta, no. Pues, para mí es de lo más importante que puede hacer un parlamento, sobre todo un parlamento que esté acostumbrado a hablar de cosas irrelevantes. Y esta a mí me sembla de más relevante. ¿no? Obviamente, eh, la nuestra sociedad y el nuestro ordenamiento jurídico, igual que los ordenamientos del nuestro entorno, pero la influencia durante siglos de, de la religión católica, que obviamente en el seu ideario y la indisponibilidad de la propia vida, porque la vida. La disposa de ella, eh, un ser superior, que es Deu, eh, ha impedido que se avanzara más, que la sociedad ha avanzado más rápidamente en, en muchas cosas, pero precisamente en els temes de la muerte seguimos en en esa en, en imposición de que la vida propia es indisponible. tanto, me agrada mucho que además la proposición de llei parla de primero hacer un estudio de cómo se muere al nuestro territorio, de saber quién es la situación real, quién es la radiografía y después además, eh, digamos que de la proposición de Jay lo que se desprende es que ni haya un debate, ni haya un consenso, ni haya un diálogo con el personal sanitari, con la sociedad, porque todo estem abocados a, a morir y, por tanto volvemos en algún momento en la situación de haber de decidir si volemos a periongar artificialmente nuestra vida, si volemos a dret a que la nuestra vida, eh, cuando ya en patiments insoportables, puga acortarse de, de, de ¿no? a mecanismes de eutanasis, De muerte digna, en cara que esa parábola, a fuerza de haberla sobat y de haberle eh, connotaciones negativas, ya es ja muy difícil que servisca como a, com a descriptivo de algo, sino que se ha de dotar, como com diu Moll ve la proposición no de llei de un cos conceptual y también de un cos legal que definisca qué es suicidio assistit, que qué es eutanasia y qué son muchas cosas. Y efectivamente, el primer paso sería precisamente despenalizar el suicidio assistit, que al nuestro ordenamiento jurídico está penalizado en el artículo 143 del código Penal. Y no? además se genera una enorme inseguridad para los ciudadanos, donat que eh, en casos de malalties greus o incurables eh, la prueba es muy difícil, porque habla de eh, assistència imprescindible, actos imprescindibles para imprescindibles eh, que ese suicidio tenga en lugar. que unos problemas de interpretación muy grandes y, por tanto, también gran inseguridad. El anterior gobierno, presidido por el señor Rodríguez Zapatero, va a presentar un proyecto de ley que regulaba eh, derechos de la persona, davant del proceso final de la segunda vida, pero el proceso final de la legislatura va a hacer que ni tan solo se podrá debatir, ¿no? Eh... Episodios como lo que se ha Nome com como del doctor Montes, que para aplicar técnicas paliativas es va a sotmes a una casa de bruises, es va a sotmes a una presión eh, política y mediática eh, avergonzante, a mí me va avergonyir com a com a como sociedad, como ciudadana que forma parte de, de la sociedad, por el linchamiento al que va a ser eh, sotmes el doctor Montes y el Seu equip. tampoco ayuden en la idea de ganar avanzante en estos temas, sino vea al contrario que algunos profesionales, fins i tot, en la aplicación de cures paliatives comencaren a tindre duptes y a tindre també angoixes vitals de ser eh, de ser de la manera de la mateixa manera que havia succeït amb el l'equip del doctor Montes. Per tant, nosaltres anem a votar a favor de esta proposició, amb la de que aquestes cartes puguen debatre eh, una cosa tan interessant i tan vital com aquesta que nos a avanzar como sociedad y que nos dignifica como Parlamento cuando estén gastando el nostre temps en tantas cosas irrelevantes. Muchísimas gracias. Gracias, señora Oltra, por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Salazar. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a todas las personas que están hoy aquí. Me corresponde fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a esta iniciativa. Efectivamente, como han comentado las personas que me han precedido, la cuestión de la muerte todavía sigue siendo un tabú. Y sin embargo, nacer y morir son unas cuestiones mayores que pesan sobre ellas consideraciones filosóficas, religiosas, económicas, educativas, jurídicas, sociales, culturales, éticas y morales. En el ámbito de los cuidados informales, es decir, los no retribuidos, los no profesionales, como dice María Ángeles Durán, son, somos las mujeres las que tenemos asignado en mayor medida de manera cultural un papel protagonista. La mujer cuida de sus hijos cuando son pequeños, es la cuidadora principal en casa cuando sobreviene la enfermedad o incapacidad y la mujer morirá y quizás requerirá cuidados paliativos alguna vez en su vida, pero muy a menudo es quien acompaña en la muerte de su compañero, esposa o a veces también la de los hijos. En la forma de morir en la sociedad hemos pasado del domicilio a los fríos sanatorios. Es un tema que en la eh, enseñanza de las profesiones sanitarias eh, no está totalmente de manera completa. Se puede mejorar porque la nueva cultura del morir persigue, ante todo, mantener la dignidad. ...de la persona y a que sean respetados sus derechos por encima de los, de los profesionales. La desprotección principal se puso de manifiesto, como han revelado con el caso Leganés... ...que criminalizó al doctor Montes de haber acabado con la vida de más de 400 personas. En este camino de la muerte ideal tenemos que estar acompañando de, a los familiares y a los amigos... ...porque la muerte ideal es una buena muerte, plácida y digna y sobre todo sin dolor... A nivel legal, este proceso aún falta mucho por ser humanizado. Está reconocido en el Consejo de Europa, en la Ley de Autonomía del Paciente, en el Código Deontológico y sigue vigente aquello de curar a veces, mejorar a menudo, cuidar siempre. Esta humanización de los cuidados es algo que perseguimos todos los profesionales y todas las personas que acudimos a los servicios de salud. El testamento vital en la Comunidad Valenciana no ha pasado de 5.000 o 7.000 personas, lo cual quiere decir que se ha puesto poco énfasis en dar a conocer este fundamental instrumento para que se reconozca la voluntad para cuando la enfermedad la incapacite. Los cuidados paliativos que conllevan la limitación del esfuerzo terapéutico para evitar el encarnizamiento terapéutico o el derecho del rechazo al tratamiento, la sedación paliativa, el calmar el dolor e incluso la suspensión de medidas terapéuticas tras la muerte encefálica para poder hacer uso de la donación de trasplante de órganos y tejidos. Creemos que la Estrategia Valenciana de Cuidados Paliativos, que sustituyó al programa PALET, es una estrategia que falta evaluar. Hay que conocer, hay que esperamos que en este periodo de sesiones nos aporten en sede parlamentaria los resultados, pero pedimos desde ya que se retiren las medidas de copago para pacientes oncológicos y terminales, que esto también ayuda en la dirección de una buena muerte. En España, el derecho a los cuidados paliativos está recogido en los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Andaluza, Aragón, Navarra y de las Islas Baleares, pero no en la nuestra. Andalucía es la primera comunidad que ha regulado el ejercicio de los pacientes. Tiene una ley de muerte digna, es la primera ley y es una buena ley. Sin embargo, no regula la eutanasia ni el suicidio asistido extremos estos que siguen como delitos en el Código Penal Español. La propuesta de resolución que traen a debate coincidimos en los dos primeros puntos de al 100%. Creemos que es imprescindible y urgente realizar un estudio sobre estos años que se ha aplicado la Estrategia de Cuidados Paliativos en la Comunidad Valenciana. Queremos conocer cómo se muere, las diferencias que existen entre ciudadanos que viven en Vinarós o en Pilar de la Bradada. Queremos conocer la diferencia entre usuarios, pacientes que mueren en centros sanitarios públicos, en centros sanitarios privados y en centros de gestión privada. Queremos conocer cómo es la asistencia en la agonía, en la sedación terminal, que no haya ninguna limitación en el uso de este tipo de técnicas, siempre que el paciente sea esa su voluntad. Pero, además, pensamos que esto debe constituir un libro abierto, un, un estudio abierto a toda la sociedad, que participen sociedades científicas, profesionales, usuarios y pacientes, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, juristas, que sea un auténtico libro blanco, que sea la base de un proyecto de ley sobre esta cuestión. Y que, por supuesto, eh, eh, avale la, la experiencia, como digo, del plan de la Comunidad Valenciana en cuidados paliativos. También estamos de acuerdo en el punto 2 para que se elabore este proyecto de ley y que se garantice y se mejore esta atención, fundamentalmente en la sedación terminal y la muerte digna. Pero de mantener el último extremo, mi grupo eh, pro, va a, a abstenerse en esta propuesta no de ley, porque creemos que no existe aún suficiente consenso en la sociedad valenciana sobre la despenalización de la eutanasia o el suicidio asistido que ofrezca garantías totales y cobertura jurídica a pacientes y profesionales. Muchas gracias, señora Salazar. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Roca. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame que agradezca al, al portavoz de mi grupo parlamentario la bienvenida que hoy me da en esta en mi primera sesión como en esta comisión, quiero decir, y por supuesto dar la bienvenida también a los invitados que hoy nos acompañan. En esta... Proposición que se presenta esta mañana, señora Albiol, una ley, una proposición no de ley para garantizar la mejora de los cuidados paliativos, el derecho efectivo a las instrucciones previa a la asistencia a la agonía, a la sedación terminal y muerte digna, es una iniciativa que desde mi punto de vista, y desde cualquiera probablemente que usted la presenta, buena, muy buena. Y al Consejo, continuó leyendo su proposición, a realizar un estudio de cómo se muere en el territorio valenciano y a presentar un proyecto de ley sobre esta materia, etc. De la lectura de esta proposición que presenta, da la sensación, a mí eso es lo que me transmite y ahora lo he constatado oyéndole a usted, que nada al respecto se ha hecho en este sentido, nada más lejos de la realidad en esta comunidad. Permíteme permítame, si es tan amable, que haga un breve recorrido en los últimos años en esta materia en la comunidad. La ventaja que en ocasiones dan los años, los que tengo yo ahora, es que a mí no me lo cuentan ni lo he leído. Estaba allí, estaba allí. En el, voy a coger como referencia la, el libro que edita el Ministerio de Sanidad y Consumo, en su página 67, sobre la estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, que recoge esa estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial de este Sistema Nacional de Salud el 14 de marzo de 2007. En esa página 67 hace referencia en, en este capítulo en concreto a cómo en la situación de las determinadas comunidades autónomas y el, y el histórico que han tenido en referencia al tratamiento de pacientes crónicos y pacientes en cuidados paliativos. Dice así. Comunidad Valenciana. En 1995 se puso en marcha el programa Palet de Atención a Ancianos Frágiles Crónicos y Terminales. Esto es un reconocimiento del Ministerio. ¿eh? Con algunos objetivos, como proporcional atención integral, potenciar la atención domiciliaria y ambulatoria, optimizar los recursos sanitarios para esta finalidad y coordinar las actuaciones de los sistemas sanitarios y sociales. Programa Palet en 1995, editado en el DOC de mayo, un mes antes de tomar posición, posición, posición o cambio de, de signo político en la Comunidad Valenciana en aquel momento. En el año 91 se ponen en marcha las unidades de hospitalización a domicilio, unidades que en esta comunidad en concreto están más desarrolladas que en el resto de España. Desde el principio se define que un colectivo a atender por parte de las unidades serían los enfermos terminales junto a pacientes crónicos, ancianos y enfermos muy evolucionados. En 2007, en 2007 se, se elaboró un plan sanitario de atención a personas mayores y enfermos crónicos que contempla para los próximos cuatro años, o contempló en su momento, la creación de equipos de soporte hospitalarios de cuidados paliativos incluidos en los equipos de evaluación y atención definidos por el nuevo plan. También se ha creado, o se creó aunque de forma piloto, la figura del enfermero de enlace, tanto en atención primaria como en el hospital ...con la función de ser el gestor del caso de este tipo de pacientes, entre otras cosas. Este plan completa el apartado del plan oncológico dedicado a la atención paliativa. Esto es en 2007-2008, como, como ya he dicho. Actualmente, en el momento actual, está vigente el plan integral de cuidados paliativos de la comunidad 2010-2013... ...que se evaluará en el primer trimestre del 2014... En su presentación, en la página 7, lo, digo, lo tienen ustedes, se lo pueden descargar en internet, porque además está en la página web de la consellería. Muy bien, pero parece que no lo hayan leído, señor Albi. Dice, en primer punto, la fase final de la vida es para cada persona una, cargada de, una etapa perdón, cargada de significado en la que, junto a los síntomas físicos psicológicos, aparecen situaciones de una gran intensidad emocional y espiritual. La respuesta que la medicina actual ha encontrado ante estas vivencias complejas con los cuidados paliativos... ...que desde un planteamiento integral procuran el alivio del dolor y del sufrimiento de los pacientes... ...atendiendo sus necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales... ...permitiendo vivir con calidad y morir con dignidad y en armonía en su entorno, en su entorno familiar. En nuestra comunidad... Hay antecedentes muy importantes en la atención de las personas en la fase final de la vida. A lo largo de los últimos años se han desarrollado planes y programas orientados a estos pacientes. Somos la comunidad autónoma que más... ...ha desarrollado las unidades de hospitalización a domicilio. Y continúo. El Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad Valenciana... ...establece la estrategia para la mejora continua... ...en la que deberían anclarse las acciones dirigidas... ...al bienestar y al confort de las personas... ...que se encuentran al final de la vida... ...como consecuencia de una enfermedad progresiva e irreversible... ...mediante la prevención y el alivio del sufrimiento. Las líneas estratégicas que recogen son... ...la atención integral, el modelo organizativo... y ...la coordinación, la autonomía y soporte del paciente y la familia, formación investigación y las políticas intersectoriales y de participación en la sociedad. Siendo una iniciativa Roca, favor, buenísima, no podemos terminar, olvidarlo porque ya está en marcha. Muchas gracias, señoría. La verdad, eh, señora Roca, es que usted eh, en la segunda intervención que ya la tenía preparada, claro, ha a a contestar a un discurso que yo no he hecho. Yo no he hecho el discurso al que usted contesta. No, yo no he hecho ese discurso. A Binguta a contestar a un discurso que yo no he hecho, a descalificarme y a hacer propaganda de lo que ufa la consellería, sense ninguna autocrítica. Tod, ufambe, somos los mejores, somos la mejor comunidad autónoma, somos la comunidad autónoma que más hemos desarrollado, somos, somos lo mejor. Ve, señora Roca, yo creo que para, para avanzar estaría bien tener personas un poco más críticas, más autocríticas en el, en el Gobierno. No ha eh, no utilizado ni un solo argumento para decir por qué no recolcen esta proposición de llei No ha dicho absolutamente res de por qué no es Bob bueno feris estudi estudio para saber cómo se está morir en el País Valenciano, para saber cómo se está aplicando la estrategia de cures paliativas. No ha he no dado ni un solo argumento para eh, hablar de por qué no acepten el que se haga un estudi sobre cómo, de quién es el grau de conocimiento del testament vital y de quién es el grau de accesibilidad a la ciutadania ese testament vital. Ni un sol argument per votar en contra de esta proposición de llei. Supose que arguments entenen. Supose que arguments entenen. El que passa que a lo millor son arguments que no es dir. Supose que els seus arguments es millor callar que está claro que en aquel este tema con la Iglesia hemos topado. Está clarísimo. Está claro que aquesta es una proposición de yay de aquellos que pensen que no es Deu qui disposa de la nuestra vida, que no es un ser superior el que ha de decidir, el que, el que de decidir con y cuán en morim, sino que aquesta es una proposición de Yei que ve de la mano de que volem que cada persona pugue decidir sobre la seva vida y sobre la seva muerte. Y agradezco al Grupo Compromiso el a de esta proposición de ley. Y señora Salazar, anema a el tercer punto de la nuestra proposición de ley. Porque ya ho he dit es necesario mejorar en las cures paliativas, pero no es suficiente es necesario pero no es suficiente ni a canar meses ya ni a que donar un pas mes y es el momento de eh, para, desde el nuestro punto de vista de comenzar ese debate para despenalizar la eutanasia o el suicidio asistido y es el momento de desempallegarse de tantos años de educación católica que tan de mal que tan de mal están teniendo en esta sociedad y acabe Amunes unes paraules que no que no son meues, acabe. Y si ganamos la puesta de la muerte, si la esquiva suerte una vez nos mira, ganaremos el cielo, porque en el infierno ya hemos pasado toda nuestra vida. ¿Por qué morir? Porque todo viaje tiene su hora de partida y todo el que va de viaje tiene el privilegio y el derecho de escoger el mejor día de salida. ¿Por qué morir? Porque a veces el viaje sin retorno es el mejor camino que la razón nos puede enseñar por amor y por respeto a la vida, para que la vida tenga una muerte digna. Es un fragmento del libro Cartas desde el infierno, de Ramón Sarpedro. Bueno, muchas gracias. El recolsamen aquí, en Sladonat. Muchas gracias, señora Albiol. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Roca. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Señora Albiol, yo no le descalifico porque yo no estoy personalizando. Yo le hablé a usted como una proposición. Y, efectivamente, ¿cómo no me voy a preparar el caso? Claro, yo lo traigo preparado de casa. Me, me, permítame que me traiga mi turno. Pero lo tengo preparado en base a su propuesta de resolución. En el primer punto y en el segundo punto. Y yo contesto a, a, en base a la propuesta. La exposición de motivos que, tú hace, que usted hace, perdón, posteriormente aquí, yo la desconozco. Por lo tanto, yo lo que no me puedo, no le puedo contestar es la exposición de motivos porque yo... Mire usted, no tengo ciencia infusa, yo sí que me tengo que preparar las cosas, a pesar de estar trabajando y ser médico paliatrista. Pero he de decirle otra cosa importante. Me gusta lo que me dice, me gusta todo lo que me dice, no me importa. Eh, la, atacar como medida de defensa y con estos temas donde hay tantísima sensibilidad, estoy de acuerdo con alguna, algún comentario que se ha hecho en esta mesa, como es cuestiones de vida y muerte, hay que tomarlos con muchísima seriedad y con mucha cautela. Y lo que no se puede hacer, como usted ha dicho, que sí que ha descalificado a un montón de profesionales durante años, desde el año 91 y 95, con el programa Palet, que sí que se instauró en la comunidad y que sí dio pie a ser unidad de referencia de cuidados paliativos a un hospital, el Hospital Doctor Molinet, Posteriormente, San Vicente de Raspey en Alicante, y un poquito más tarde, la Magdalena, en Castellón. Y hoy, afortunadamente, los HML, los hospitales o los... ACLES, como llaman en la actualidad, de media y larga estancia que están en la comunidad valenciana, están dando un servicio magnífico, que es mejorable, por supuesto, porque además trabajamos con criterios de calidad y lo que necesitamos en ese sentido es mejorar. Yo, si, si me permite, voy a continuar diciéndole alguna cosa más, porque sí que lo llevo apuntado para que para comentárselo. La Consellería no solamente respalda a nivel de infraestructuras y a nivel de, de formación de personales en este sentido, sino que además, adicionalmente, y lo puede usted leer en el doc de, de, del, 29, del, perdón, del 18 de septiembre, donde se editan y se becan una serie de trabajos de investigación, por un montante superior a los 50.000 euros, donde están becados, como digo, una serie de trabajos de investigación, tanto de la universidad como de distintos eh, hospitales, en el cual se estimula a la creación de herramientas de investigación en este sentido, de tal manera que podamos tener con mayor certeza qué posibilidades tienen determinadas personas de ser susceptibles en mayor cantidad y mejor ser receptores, como digo, de los cuidados paliativos. <coughs> Actualmente, y desde el mes de julio, en los hospitales Sacles de la Comunidad Valenciana se está debatiendo y estudiando por los diferentes profesionales un borrador con la finalidad de ampliar todos los servicios que en este sentido se dan. Y no solamente estamos tratando cuidados paliativos oncológicos, sino cuidados paliativos no oncológicos. ¿Por qué? Porque esta comunidad, esta consellería y estos profesionales lo que hacemos es adaptarnos a la demanda. Y la cronicidad ha aumentado por los cambios demográficos que últimamente estamos viviendo, que usted los conoce muy bien. Y eso es lo que hacemos, adaptarnos y sacarlos a estudio. Y digo que este borrador se ha estado estudiando desde la consellería en los hospitales. La primera semana de octubre se, se estarán hechas las conclusiones... Y se ha pedido parecer, cosa que me parece desde aquí, quiero felicidad a la Consejería de Sanidad, se ha pedido parecer, digo, a los profesionales que estamos trabajando con esos pacientes de todos los estamentos con la finalidad de que puedan aportar sus conocimientos, sus experiencias y ver en qué puntos se pueden mejorar. Yo eh, podría decirle algunas cosas más, tampoco quiero ser excesivamente reiterativa, podríamos estar hablando, es, es mi tema de trabajo, por lo tanto, pues fíjese si, si tengo interés, y, y ganas de, de hablar del tema y que muchas cosas puedan puedan resolverse. Pero, eh, si me permite, en la última, en la revista española de cuidados paliativos, que es eh, la voz de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, en el volumen 20, número 1, de enero a marzo, firmado por Carlos Bermejos en la editorial, tiene eh, un, un, algo interesante. Ese artículo es muy interesante y en unos apartados dice: Los cuidados paliativos son sin lugar a dudas, una respuesta imprescindible antes de, de pensar en cualquier forma de despenalización o legalización de la eutanasia, como algunos proponen. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconsejaba en su programa de desarrollo de los cuidados paliativos, pidiendo a los gobiernos que no piensen en legislar a favor del suicidio médicamente asistido o de la eutanasia, mientras no estén satisfechas las necesidades de sus ciudadanos con servicios de cuidados paliativos. Y todavía, desgraciadamente, aunque estamos trabajando de manera ardua, estamos lejos de eso. Y ahora, si me permite terminar con una frase de Rainer María Rilke, por favor, no me expropien la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Roca. Bien finalizado este punto. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Dos? ¿Abstenciones? ¿Cinco? ¿Votos en contra? ¿Ocho? Por tanto, queda rechazada.